Los chalchaleros, conjunto folclórico argentino. Los chalchaleros fue un conjunto folclórico argentino creado en Salta en 1948 y suerte en 2003. Están considerados como uno de los más grandes grupos folclóricos de Argentina. Su nombre deriva de un pájaro cantor del norte argentino, el zorzal colorado o chalchalero, Turdus rubivéntric. En la primavera de 1947, dos dudos se presentaron en Salta, en un mismo recinto, uno conformado por Víctor José Zambrano, cocho, y Carlos Franco Sosa, pelusa. El otro lo integraban Aldo Saravia el chivo, y su primo Juan Carlos Sarabia, el gordo. Tras la actuación decidieron juntarse y formar un cuarteto. Así nacieron los chalchaleros. Después de meses de ensayos, su debut se produjo el 16 de junio de 1948 en el Teatro Alberdi de Salta. La primera canción cantada en público fue Samba del, del Grillo. Los charchaleros comenzaron a hacerse populares en su provincia natal con su primer gran éxito, Lloraré. Pronto también incorporarían a su repertorio temas que se volverían clásicos como El Cocherito, El Arriero, López Pereira, Azamba de Vargas, y yo vendo unos ojos negros. En 1949 Aldo Sarabia dejó el grupo, consiguió trabajo como bancario y fue repasado por... José Antonio Sarabía Toledo, que no era pariente ni de Aldo ni de Juan Carlos. Al año siguiente, Carlos Sosa viaja a Córdoba para estudiar arquitectura, siendo reemplazado por Ricardo Federico Dávalos Dick. En 1953, el río negrino Ernesto Cabeza ingresó en lugar de Saravia Toledo, quien se dedicaría a la abogacía. Cabeza le daría a los chalchaleros un rasgo distintivo como compositor de éxitos, la nochera y lo que sería llamado guitarra chalchalera con un estilo y una armonía que marcaría escuela en los conjuntos folclóricos. A partir de ese año empezaron a grabar temas que más tarde parecían recopilados. En 1956 otro de los fundadores del grupo, Víctor Zambrano, dejó el conjunto que ya empezaba a hacer giras. Su lugar sería ocupado por un viejo conocido, Aldo Sarabia, quien abandonó su puesto de bancario y volvió al grupo tras siete años de ausencia. Los chalchaleros seguían sumando éxitos, pero en 1961, Aldo Sarabia falleció en un accidente de tránsito. Para reemplazarlo, reingresó a Zambrano, quien había dejado el grupo cinco años antes. En la década de 1960, suman discos como Adentro, por Sport, Recordando Zambas, con los chalchaleros y nuestro folclore en Hollywood, disco donde salió su versión de zamba de Mi Esperanza. En 1966 Zambrano vuelve a dejar el grupo y en su lugar entra Eduardo Polo Román y debuta en enero de 1966 en el disco En Esta samba Ausente. En 1967 tras 16 años Dicky Dávalos también se va del grupo dando lugar al chaqueño Francisco Pancho Figueroa quien debuta en Los Chachaleros por el Mundo. La formación quedaría entonces con Juan Carlos Arabia, Ernesto Cabeza, Polo Román y Pancho Figueroa siendo los ganadores del Festival de Cosquín en 1968. Los años 70 los encontró ampliando su repertorio con Més mesaditas o al usar dos bombos para una canción zamba del regreso, los charcheleros eran un éxito nacional e internacional. En 1980 los chartaleros subieron otro tremendo golpe. Cuando falleció el cerebro musical del grupo de Ernesto Cabeza a causa de un cáncer de esófago, Juan Carlos Arabia, el único fundador que seguía en el grupo, decidió no reemplazarlo y durante tres años actuaron como trigo. En 1983 los chalchaleros volvieron a hacer un cuarteto. Ernesto Cabeza antes de morir había señalado a Facundo Sarabia, hijo de Juan Carlos, quien tocaba en un grupo llamado Los Sorsales como su sucesor, entonces se decidió incorporarlo. En 1986 termina su contrato con RSA Víctor, que había cambiado su nombre solo a RSA, discográfica que los editó durante casi 40 años. En 1987 firman su contrato con micrófono. En 1988 se cumplieron 40 años del conjunto. Para celebrarlos estuvieron en concierto en el Teatro Colón. En 1991 cierran su contrato con micrófono y pasan a DBN, distribuida Belgrano Norte, con la que grabaron sus últimos álbumes. Para el cincuentenario en 1998, la DBN estrenó cinco álbumes con las canciones más importantes del conjunto y por otro lado, los charchaleros realizaron una serie de recitales en Buenos Aires. En el 2000, los charchaleros graban su último álbum en el estudio titulado Todos somos charchaleros, donde cantaban junto a grandes figuras argentinas e internacionales como Les quieres Eduardo Falú, Joan Manuel Serrat, el dúo Copla Nakú, entre otros. Se trata de un álbum doble y las canciones incluidas en el disco 2 pertenecen en su mayoría al disco Recordando Zambas con los Chalchaleros. En 2001 los chalcaleros preparan su despedida, comenzaron en Buenos Aires y terminaron en el Estadio Delmi de Salta, en la verdad conocida como la Noche Final, donde estuvieron como invitados el chaqueño Palavecino, los Nocheros, Juan Carlos Baglietto, entre otros. De esta manera los charchaderos cerraban su trayectoria. El 16 de junio de 2002, 54 años después de su creación. Herencia A lo largo de su carrera, los chachaleros editaron cerca de 50 álbumes, popularizando estilos folclóricos argentinos como la samba, la cueca, la chacarera, el gato o el chamame, son considerados exponentes de la música argentina a nivel mundial. Su despedida de los escenarios fue un periplo de conciertos por todo el país y el mundo inolvidable para que lo tuvieran la oportunidad de presenciarlo.